Martes de la catorceava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó el demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se ha visto nada semejante en Israel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 Ruegan por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús fue un hombre contravertido. Muchos que unos se quedaban admirados de lo que decían, otros veían en eso la, pre la presencia del demonio. Los que admiran a Jesús son la gente sencilla, mientras que quienes ven a Jesús son endemoniados, son los fariseos en la que la mayoría pertenece también a estos estatutos populares. Pero su observancia de leyes y ritos, su religiosidad hipócrita, les hacía ver como obra del demonio lo que era obra de la bondad de Jesús. Jesús era un profeta itinerante que pasaba por pueblos y aldeas, curando enfermos y aliviando penas y dolencias. porque Jesús era y actuaba así? El Evangelio dice que al ver las gentes del pueblo tan abandonadas, tan maltratadas por la vida, se conmovía las entrañas. Es decir, es decir, sintió misericordia, sintonizaba y compartía las penas y alegrías con la gente. Era tan profundamente humano y por eso es el secreto de todos los demás. Su labor de Jesús era incansable. En las sinagogas expone su mensaje apoyándose en la, en la escritura. Fuera de las sinagogas proclama la buena noticia de la cercanía del reinado de Dios y lo hace curando a todos los enfermos como señal de la salvación que el reino ofrece al hombre. Recorre pueblos y aldeas y se da cuenta de cómo sufre la gente. Mientras su dominio contra el mal y la muerte, su carácter mesiánico y divino, Jesús se compadece de tanta gente que sufre y dispone a movilizar a sus discípulos para que vayan por todas partes a difundir la buena noticia. Después hace una petición, esta se dirige al dueño de la mies, al Padre. Recomienda a los discípulos que lo hagan. Es una manera de prepararlos a la misión que sigue la petición de tomar conciencia de la necesidad y los dispondrá a responder a la llamada de Jesús. También ahora el mundo necesita la buena noticia de Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están extenuadas, desorientadas, sordas a la palabra más importante, la palabra de Dios? Si saliéramos de nuestro mundo y recorriéramos los caminos, nos daríamos cuenta como Jesús de las necesidades de la gente. Jesús vio a todas estas personas que necesitaban de alguien que les instruyera, que les ayudara a mejorar su vida, a descubrir y construir el reino de los cielos. Si la evangelización a la que nos invita Jesús no avanza, es porque muchos de los cristianos no falta sentir compasión de aquellos que no conocen la verdad del Evangelio porque solo pensamos en nosotros mismos. No olvidemos que nosotros somos el medio para que otros lo conozcan y lo amen, pero integremos la caridad y el servicio, pues si no, se convierte el Evangelio en una filosofía. Debemos orar al Padre que envíe operarios a la mies. Sí, pero sería más importante orar para que el Señor nos haga reconocer en nosotros mismos a estos operarios, o que también nosotros seamos de los operarios, para que el Señor verdaderamente mueva nuestro corazón a la compasión por los demás y al celo por el Evangelio. El gozo y las esperanzas, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y los afligidos, son también gozo y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Jesús. Así nos dice la Gaudia en pues, número uno. Ahora no va Jesús por los caminos, pero vamos nosotros. Y necesitamos hacer lo mismo, hacer bien y predicando. Todos estamos comprometidos en la evangelización, en que nuestros hermanos oigan hablar de Jesús y se llenen de esperanza con su mensaje de salvación. El sacerdote desde su ministerio de responsable de la comunidad todos debemos hacerlo desde nuestra identidad como cristianos bautizados, sacerdotes o semideadores de la palabra y dando testimonio. Jesús aconseja en primer lugar para el trabajo misionero orar, para que no nos creamos que todo depende de nuestros talentos o de las estructuras de las instituciones. Es Dios el que salva, el que quiere que el mundo participe de su vida y de su alegría. Pongamos todos los medios y energías para dar este testimonio y hacer oír la voz de Dios en nuestro ambiente. Que el Señor los bendiga.